Bien, en la clase de hoy lo que vamos a estudiar son las, opera eh, las operaciones con los polinomios, es decir, la álgebra de polinomios. Y para eso, hay, para hacer, construir el álgebra, tenemos que importar uno de los tres tipos, de una de las tres implementaciones del tipo de polinomio que hemos estudiado, como tipo de dato algebraico, como lista de los coeficientes, o como lista formada por los pares del de grado y el coeficiente, que son las tres. En fin, he puesto, a ver, aquí hay alguien, ah no, pero esto es simplemente que ha llegado alguien, le voy a poner, a ver, eh, ajustes de notificaciones, eh, le voy a quitar que no pite, Vale. Bien, bueno, pues lo que decía, que tenemos las tres representaciones, voy a coger la de tipo de dato algebraico, en fin, normalmente en las relaciones os dejo esta de aquí, pero bueno, ya sabéis que se pueden hacer de las tres maneras. Y también voy a importar la librería para poder hacer pruebas. Y defino tres polinomios, bueno, estos tres polinomios. Mirad que... Si lo escribo de esta forma, ¿alguien ve quién es realmente el polinomio 1? Bueno, mira, vamos a hablar un poco de lo que, se, con lo que se escribe y lo que está pasando por debajo. Mira que el conspol con la c minúscula es el constructor de polinomio. Luego, ¿aquí qué le estoy diciendo? Al polinomio 0, añádele un término de exponente 0. Y, eh, y coeficiente 3, es decir, la constante 3, después menos 5x al cuadrado y 3x a la cuarta. Es decir, que si yo esto lo cargo y me voy a la sesión de Haskell y le digo, escribe... Vamos a hacerlo bien para que no quede ahí el resto de la sesión anterior. Repito, algo, ya he empezado la sesión ahí no quedaba nada, ejemplo de polinomio 1, y veis que como tengo activado la función de escritura de polinomios pues me lo escribe como 3x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 3. ¿Qué pasa si cambio de representación? Es decir, en lugar de usar la representación como tipo de dato algebraico, lo represento, cojo la representación como lista de coeficientes. Control x, control, control c, control L. lo cargo, vengo aquí, digo que me escriba el polinomio 1 y me sale lo mismo. ¿Por qué? Porque hicimos la función de escritura para que la escritura siempre fuese la misma independiente de la representación. Internamente, si aquí estoy usando... La lista de polinomios dispersa internamente este polinomio, el polinomio 1, ¿qué es? Alguien que le diga algo. ¿Cómo se representaría internamente este polinomio? El polinomio 1, el 3x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 3 en la. Segunda implementación. Con los constructores sí, pero ¿cómo? ¿Cuál sería la representación interna en polinomio dispersa de esta? Es por recordar cosas de la clase anterior. Lo que dice Melissa es 3 en el término 4, 0x cubo menos 5x al cuadrado, 0x y 3. ¿Vale? Esa sería la lista. Y después, lo que decía Álvaro, el constructor, pues delante de esa lista pondrá el pol, porque esa era la forma que habíamos acordado. ¿Cómo puedo ver que realmente eso es así? Bueno, pues lo que puedo hacer es. Cojo y cojo la representación dispersa. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Pues le digo, no use la definición de escritura que hemos definido, sino usa la definición de escritura por defecto. Estoy diciendo que la función de escritura va a usar la de por defecto. Entonces, ya no le defino yo qué significa escribir, sino que coge el valor que tiene por defecto. Bueno, con esto lo grabo. Vuelvo a donde tengo las definiciones de las operaciones con polinomios, lo vuelvo a cargar, vengo aquí y vuelvo a decir que me diga quién es el polinomio 1. mira que el polinomio 1 sigue siendo el que era. Pero cuando ahora lo evalúo, ¿qué es lo que me escribe como polinomio 1? ¿Está claro? Es la lista que decía Melissa, pero delante la, el constructor Paul porque lo que está diciendo es, esa es una lista que la vamos a entender como un polinomio. ¿Ha quedado claro la cuestión de la, de la representación? ¿Que alguien diga algo? Bien. Bueno, pues voy a dejar la dispersa como estaba. El, la voy a dejar, el, quito este, quito este, quito este, lo grabo. Y ya está. Y voy a hacer otro experimento. Todo esto son experimentos para que queden claros lo que llevamos hasta ahora. Cambio la representación. Ojo la tercera. Recordad que la tercera eran listas de par formado por el grado y el coeficiente. Si lo cargo eh, y le pregunto quién es el polinomio 1. Veis que otra vez me lo escribe como antes, me lo escribe en la notación matemática, que es la que hemos puesto en la función escribe polinomio. Pero si lo dejo con la notación por defecto, el, el polinomio 1, ¿cómo lo escribirá? Alguien que diga algo. Efectivamente, como dice Jesús, 4, 3, 2, menos 5, 0, 3. Y para comprobar que lo que dice Jesús está bien, ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues cojo la definición de densa, le quito para que el mostrar coja el valor por defecto y le quito nuestra definición de mostrar, que mostrar lo hemos definido con la función escribe. la función escribe polinomio bueno, lo grabo vuelvo otra vez donde tengo las operaciones de polinomio lo cargo y le vuelvo a preguntar ¿quién es el polinomio 1? y veis que sale lo que había dicho Jesús, 4, 3 2 menos 5, 0, 3 es decir, es una lista formada por los grados y los coeficientes los números se ponen Empezando de mayor grado a menor grado. ¿Vale? Bueno, pero para que no tenga problemas, voy a hacer dos cambios. Vuelvo otra vez a la densa. La dejo como estaba. La grabo. Cierro. Me vengo aquí y para seguir la clase voy a dejarlo como estaba al principio con esta función. Bien, pero ha quedado claro lo que nosotros vamos a estar trabajando, nosotros vamos a estar viendo los polinomios como externos. Pero nosotros, ¿qué son las únicas funciones que podemos utilizar? Las únicas funciones que podemos utilizar son estas de aquí. En todo lo que sigue, mira que esta es la única operaciones que tenemos a nuestra disposición polinomio cero con pol grado coeficiente líder resto de pol y es pol cero ya está solo esas seis pues no puedo usar el pol cero mayúscula porque no podría ser esa no la representación ni puedo usar siquiera eh, no puedo usar tampoco las listas porque yo no sé que el polinomio sea una lista es que eso depende de la representación está claro que esto es que estas seis funciones son las únicas que podemos utilizar, ¿no? Eso está claro, ¿no? Porque son las únicas que se exportan con el tipo. ¿Ha quedado claro eso? Que son nuestras únicas funciones. Bueno, en la única es un decir. Son las únicas y todas las que estemos definiendo a partir de él. Pues son con los legos. Aquí tenemos nuestras funciones básicas y ahora vamos a empezar a construir el álgebra de polinomios. En fin, cuando constru digo construir el álgebra de polinomios, hasta llegar al final, ¿cuál es la derivada de un polinomio? vamos a hacer todas las operaciones, suma, resta, multiplicación, hasta derivada. Hay una que os voy a dejar, que esa es la que está en la relación, que es la división de polinomios. En fin. Bueno, pero lo que tiene que quedar claro es que tengo esas funciones y, ¿veis? Me voy a dejar como recordatorio lo que tengo y vamos a empezar a definir funciones. Mirad, antes de definir, veis que aquí lo único que he utilizado, para construir los ejemplos, han sido la función con que es una de las que están permitidas, y el pol cero con la p minúscula, que es una de las que están permitidas, de las que se pueden exportar. Bueno, como vamos a hacer ejemplos, pues vamos a utilizar un generador de polinomio ¿sí? y el generador de polinomio. bueno, lo tenéis ahí, pero no me voy a meter... ...en cómo se construyen los generadores, eso lo dejamos... ...y empezamos con las funciones de polinomio. La primera función que quiero definir... ...es la función para crear el ver, ¿Qué es lo que quiero que haga esta función? Yo lo que quiero es que... El, ...tener una función que le doy el grado y el coeficiente. En el ejemplo le doy el 2 y el 5. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Construirme el polinomio 5x al cuadrado. ¿Cómo creéis que será la definición para crear un término? ¿La habéis pensado? Pensadlo unos segundos. Bueno, a ver, esta es muy sencilla porque crea un término que es lo que hago? Al polinomio 0 le añado el término que tiene coeficiente a y grado n. Si al polinomio 0 le estoy añadiendo a por x elevado a n, ¿qué es lo que me va a quedar al final? a por x elevado a n. Esta definición era muy sencilla. Esta es para construir términos. Ahora lo que quiero es destruir términos. Y para destruir términos necesito una función que coja como argumento un polinomio, un término, pensando que es un y que me dé, perdón, es para destruir polinomios. Una función que coja un polinomio y me dé el término líder. Mirá el ejemplo. Suponé que tengo el polinomio x a la quinta más 5x al cuadrado más 4x. ¿Quién es el término líder? El primero. ¿Cómo construyo el término líder? Pensarlo un poco, pero para construirlo solo podéis usar estas funciones de aquí. Venga, pensadlo un segundo. ¿Cómo sería la función que permite, permite obtener el término líder? Claro, puedo usar estas cinco y las que estoy definiendo. El crea término lo puedo usar. Entonces, para usar el crea término, ¿qué necesito? Un, el grado y el coeficiente. ¿Quién va a ser el grado del término líder? Pues el coeficiente líder. Este de aquí. ¿Quién va a ser el término ¿Quién va, eh, perdón? El grado va a ser el grado del polinomio. ¿Quién va a ser el coeficiente del término líder? Pues el coeficiente líder. Bueno, pues si ya tenemos todas las funciones, lo único que nos falta es componer, que eso es lo que en eso consiste la programación. Componer funciones. Vamos a ver cómo se compone. Entonces, ¿cómo obtengo el término líder? Crea un término. ¿Qué grado va a tener el término líder? El grado del polinomio. ¿Quién va a ser el coeficiente del término líder? el coeficiente líder del polinomio. ¿De Esta definición era muy sencilla y aquí hay una pregunta, hay algo, a ver, ah, ya está. Aquí todos, ahora. Bien, pasamos a la siguiente operación. Esta ya es, en fin, la de crea término y término líder, bueno, esas son funciones auxiliares que vamos construyendo y la podemos seguir utilizando. Una vez que la tengo definida, la puedo utilizar. Bien, la siguiente función es un poco, no es tan inmediata como esta, que han sido de una línea, que es la suma de polinomios. Vamos a ver. Lo pongo primero como ejemplo. En fin, eh, a ver, esto lo voy a poner en un fichero, en lugar de tenerlo aquí. Este lo quito y me voy a crear un fichero, control X, control F, que son funciones definidas. Y de momento, lo que tengo... Mal. Control X control F, el tipo de algebraico, estas eran nuestras funciones. Tengo aquí. Bueno, esas eran las que teníamos de partida polinomio cero, con por grado, se la voy a dejar incluso con el tipo. Y voy a ir añadiendo, para que veamos cada vez que de qué dispongo, voy a ir añadiendo las que vayamos definiendo, el crea término que ya la hemos definido, la tengo aquí, y también el término líder que acabamos de definir, Eso es todo lo que podemos usar por ahora, ¿vale? Bueno, y con estas funciones que tenéis aquí abajo, tenéis que definir la suma de polinomios. En fin, mirad, el ejemplo está, es fácil, ¿no? Es la suma normal y corriente, si el primer polinomio es 3x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 3, el segundo es x a la quinta más 5x al cuadrado más 4x, ¿al suma qué va a dar? ¿Quién va a ser el coeficiente líder? Hombre, el primero tiene grado 4, el segundo tiene grado 5, pues va a dar el x a la quinta. Una vez que ponga la x a la quinta, ¿quién es el líder de los dos? ¿Quién es el mayor de los dos líderes? El 3x a la cuarta. Después queda un menos 5x al cuadrado y un 5x al cuadrado. ¿Al sumar qué va a pasar? Pues menos 5 con 5, 0, pero los 0 no lo escribo. Así que el término de x al cuadrado desaparece. Después aparece el 4X y por último aparece el más 3. ¿Está claro no? Bien, ¿cómo pensáis que puede ser la definición de suma de dos polinomios? Y además tiene que ser una definición que no... Hombre, porque uno dice, hombre, si me lo da como lista dispersa, pues lo que hago sería poner las dos iguales Dos iguales que a la más pequeña, por delante le pongo cero y suma, suma elemento a elemento. ¿Veis la idea, no? Si fuese lista de los coeficientes. Pero es que yo no sé qué representación tengo. Y como no sé qué representación tengo, lo único que tengo a mi disposición son estas funciones. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Cómo se puede hacer la definición? Primero, ¿cuáles serían los casos límite? ¿Cuáles serían los casos límite? ¿Los casos en los que no hay recursión? ¿Cuáles serían los casos que son inmediatos? Esto ya lo sé. ¿Cuáles serían los correspondientes? Hombre, los... En los números normalmente, en los números naturales normalmente el caso límite es el número cero. En las listas el caso límite normalmente es la lista vacía. En los polinomios el caso límite, ¿cuál va a ser? Bueno, que los dos sean cero, no necesariamente. Bueno, lo que dice Fernando, que uno de los dos sea cero, pero que uno de que los dos sea cero... Para averiguarlo, de todas estas funciones de aquí, ¿cuál es la que tengo que usar? Es polinomio cero, ¿no? Entonces tendría que preguntar si uno de los dos es polinomio cero. Porque si uno de los dos es el polinomio cero, ¿la suma quién es? El otro, vamos, el otro polinomio. Bueno, ahora supongamos que no se cumple, es decir, ni el primero ni el segundo es el polinomio cero. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Hay que descomponer, vamos a hacer por recursión en el primero. Habría, bueno, el primero y el segundo. Lo que, lo pongo aquí más, a ver, lo pongo para que se vea entero. A ver, esto es lo que estábamos diciendo. Si el primero es cero, ¿la suma quién es? El segundo. Si el segundo es cero, ¿quién es la suma? El primero. Y si no, ¿qué hago? Mirá que esta estrategia es lo mismo que hicimos en, en otros tipos de datos. Hicimos con las pilas, con la cola. ¿Qué hago? Pues cojo el, el primer polinomio y lo descompongo. ¿En qué se descompone? Se descompone en el grado, el coeficiente, líder y resto. Y le llamo N1, A1 y R1. Y lo mismo con el segundo. Lo se descompone extrayendo el grado, el coeficiente, líder y el resto. Y ahora entramos en consideraciones. lo que os decía antes. ¿Qué pasa si el grado del primero es mayor que el grado del segundo? Si el grado del primero es mayor que el grado del segundo... ¿Quién va a ser, eh, de qué grado va a ser la suma? ¿La suma qué grado va a tener? N1, el grado del primero. ¿Quién va a ser el coeficiente líder? El coeficiente líder del primero, que es el mayor grado. Está claro que, esos son, que ese es el término líder, ¿no? El N1A1. ¿Y qué es lo que me queda por sumar? Pues lo que me queda por sumar, ¿quién es? El resto del primero, el R1, ¿quién es? El resto del primero con el segundo. Si el que tiene mayor grado es el segundo, ¿qué grado tiene la suma? El grado de segundo con el coeficiente líder del segundo. ¿Y qué es lo que me queda por sumar? El primero con el resto del segundo. Si no se ha cumplido ninguno de estos dos, ni el primero es menor que el segundo, ni el segundo es menor que el primero, es porque los dos polinomios son del mismo grado. Entonces, ahí hay que distinguir también dos casos. ¿Qué pasa si se anulan, por ejemplo, el menos 5 con el 5? Perdón, si no se anula. Pues si no se anula, el grado del resultado, ¿quién va a ser? N1. Claro, es que N1 y N2 es lo mismo. ¿Y el coeficiente líder quién es? Pues la suma de los coeficientes líderes. De 1 y 2. ¿Y qué es lo que me queda por sumar? El resto del primero y el resto del segundo. Y el último caso es, si se anulan los coeficientes líderes, entonces ese término no lo considero. Por tanto, lo único que me queda es sumar el resto del primero con el resto del segundo. ¿Ha quedado clara la definición de la suma y que solo he usado las funciones que tiene el tipo? Bueno, vale. Bien, pues ya tenemos la función dos cosas. Tenemos la función de la suma y otro ejemplo más de cómo se puede hacer. Mirad que aquí no estoy usando patrones. El caso final lo estoy haciendo por el polinomio cero y si no es el polinomio cero, lo que hago es descomponer el polinomio. Siempre como se descompone. Grado, coeficiente líder y resto. Hombre, por no completar complicar la escritura, en lugar de escribir eso por aquí dentro del código, bueno, pues lo pongo dentro de una variable local y ya está. Mira que nosotros siempre escribimos las locales las variables locales con donde. Nunca lo escribimos con let in. Eso es otros lenguajes de programación. Igual que nunca escribimos if ten else. Eso os lo dije de los primeros días y lo que escribimos son guardas, es decir, es una cosa muy extraña que en una tarea de las que se proponga, en lugar del donde aparezca let in, eso es rarísimo, porque eso no lo hacemos nunca y nadie lo ha hecho en ningún examen, y tampoco usamos el if, ten, else anidado, porque aquí en los lenguajes, en otros lenguajes, pues estos sería if ten, else if then else pero esos son otros lenguajes en los lenguajes que tenemos la posibilidad de usar guarda es más fácil y lo dije el primer día o segundo de clase cuando vimos la función signo bueno os dije es el primero y último día que ponemos si sí, entonces else después siempre vamos a usar guarda y lo habéis respetado bien en todos los exámenes nadie ha escrito sí, entonces Erce ni LED. En alguna de las tareas ha aparecido. En fin, cosas sorprendentes de las tareas. ¿Vale? Pero es una lectura muy engorrosa. Y totalmente desaconsejada. Así que no perdáis los buenos hábitos y no hagáis cosas raras. Bueno, vamos a seguir adelante. Ya tenemos definido la suma, pero queremos que esto sea un álgebra. Y como sea una... una el álgebra de polinomios y tiene que tener unas propiedades. ¿Qué propiedad se tiene que cumplir? Hombre, la primera propiedad, y es evidente que el polinomio cero tiene que ser el elemento neutro de la suma. Esa es una propiedad que habréis estudiado en álgebra. ¿Y cómo la escribo? Bien, ¿eso qué quiere decir? Pues que si yo tengo un polinomio cualquiera, P, y le sumo con el polinomio cero, me tiene que dar P. Eso se escribe... Aquí lo tenemos, vamos a ver, voy a poner aquí la sesión de que y vamos a comprobarlo, esta es la propiedad que quiero comprobar, control xg, veis, we check ha hecho los 100 ejemplos, instantáneamente nos dice que esa propiedad es cierta. Una cosa que se me olvidó que cada vez que estamos definiendo una función, estamos ampliando nuestra lista de funciones definidas. Aquí, después del término líder, hemos definido la función suma. ¿Vale? Ya tenemos, además de la seis primitiva, tenemos definida tres. Bueno, continuamos. Tenemos la función suma. Ya hemos visto que cumple el elemento neutro, ¿qué otras propiedades esperamos que cumpla la suma? Bueno, otra propiedad evidente es que la suma es conmutativa. ¿Cómo expresamos que la suma es conmutativa? Pues si cojo dos polinomios, en fin, no estoy cogiendo polinomios con coeficiente entero, si cojo dos polinomios P y Q y los sumo, la suma de P y Q tiene que ser lo mismo que la suma de Q y P. Y si hago la comprobación, Veis que ha comprobado la propiedad conmutativa instantáneamente. Son demostraciones en vivo y en directo, por fin, dentro de lo que podamos hacer. Porque, en fin, no tenemos pizarra y, y hay que buscar algo parecido a la pizarra. Bien. hemos hecho la suma. Siguiente operación que queremos ver. El producto. Bien, pero antes de definir el producto de dos polinomios... Vamos a definir el producto de un término por un polinomio. Si yo tengo el término 4X y lo, y lo multiplico por el polinomio X a la quinta más 5X al cuadrado más 4X, ¿qué me va a dar? 4X por X a la quinta me tiene que dar 4X a la sexta. 4X por 5X al cuadrado me trae 20X al cubo. 4X... Por 4x me tiene que dar 16x al cuadrado. ¿Está claro, no? ¿Y qué es lo que podemos utilizar para definirlo? Lo único que podemos utilizar es lo que llevamos hasta ahora. Estas seis funciones básicas y estas tres funciones definidas. Pensadlo durante un segundo. ¿Cómo sería la multiplicación de un término? Un término es un caso particular de polinomio que solo tiene un 1. Es decir, no he definido el tipo término, ni lo voy a definir, pero ¿cómo se, defi cómo se definiría, cómo se puede definir la multiplicación de un, de un polinomio, que solo tiene un término, por un polinomio? Pensarlo. pensadlo. Pone sí si sí, alguien, no la solución, porque, en fin, ya digo que aquí es más complicado... Poné sí, si alguien sí tiene la idea de cómo sería la definición. ¿Alguien sabe ya cómo se podría definir? Fernando dice que sí tiene la idea. Bueno, mira que muchas veces la idea, lo mismo cuando uno la, después la empieza a escribir, bueno, lo mismo que dan detallitos de síntesis que hay que ajustar, pero lo importante es tener idea. ¿Y la idea cuál es? mira. Otra vez se repite el esquema. El primer argumento es un término, el segundo argumento es un polinomio. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues puede pasar dos cosas, que el polinomio sea el polinomio cero o no. Si el polinomio que multiplicamos es el polinomio cero, ¿el resultado qué va a ser? El polinomio cero, evidentemente. Y en caso contrario, ¿qué hacemos? Pues en caso contrario, lo que hago es descompongo el término, ¿Cómo se descompone el término? Eh, el término se descompone con el grado y el coeficiente. No tiene sentido el resto del término porque el resto es el polinomio cero. Y el polinomio lo descompongo en grado, coeficiente líder y resto. En base el grado del producto, si el término tiene grado n y el polinomio tiene grado m... ¿Quién va a ser el grado del producto? N más M. ¿Quién va a ser el coeficiente del término líder? Pues A, que es el coeficiente del término, por el coeficiente del término líder. Ya hemos multiplicado, aquí ya tendría el 4X a la Z. ¿Claro no? ¿Y ahora qué es lo que me queda? Lo que me queda es multiplicar el término por el resto del polinomio. Tengo que multiplicar la definición que estoy definiendo, multiplicar el término, que no ha cambiado, por r. ¿Y r quién es? El resto del polinomio. ¿Ha quedado clara la idea de la multiplicación de un término por un polinomio? ¿Alguien que diga algo? ¿Sí o no? Esta vez ha sido Rebeca la primera que lo ha dicho. Pues muy bien, seguimos para adelante. Esta era una función de paso. Porque, digamos, una función de paso es una función auxiliar. Porque la que a mí me interesa, la que yo iba buscando, es cuando tengo que multiplicar dos polinomios. Es decir, yo lo que quiero es una función que cuando le dé un polinomio, por ejemplo, este es el polinomio 1, el 3x a la cuarta, este es el polinomio 2, y lo que quiero es que cuando me multiplique, ¿qué va a ser? 3x a la cuarta por x a la quinta me va a dar 3x a la novena. Y así. fíjate que ahora sale un tocho de polinomio. ¿Cómo se puede definir la multiplicación? Mientras lo pensáis en un segundo, lo voy a añadir en nuestra lista de funciones definidas. Bueno... Eh. El primero que vea cómo se puede definir el producto de dos polinomios, que ponga que sí, que sí tengo la idea de que ya sé cómo más o menos sería. Fernando dice sí, Fernando ya tiene la idea. Alguien más sea siempre Fernando. Juan, vale, hay un par de. Está la idea. Es una pena que no se puede, que no se puede compartir mucho más. Pero bueno, vamos al, a verla. ¿Cómo es? ¿Qué puede pasar? Lo de siempre. Lo voy a hacer en el primero. Voy a considerar dos casos. O el polinomio P es el polinomio cero, o en caso contrario. Reitero, mirá que siempre lo estoy haciendo con guarda, nunca con if ten else, eso nunca. Bueno, el polinomio cero, si P es el polinomio cero, sea quien sea el polinomio Q, el resultado que va a ser el polinomio cero. Ese caso es el trivial. Y en caso contrario, ¿qué hago? Bueno, ojo el término líder, porque el término líder es una de las funciones que ya hemos definido. El término líder de P. Y multiplico, el término líder de P lo multiplico por Q. ¿Eso qué ha sido? El término líder lo he multiplicado por todos los de Q. Si vengo al ejemplo, ¿qué es lo que he hecho? En arriba, aquí. ¿Qué es lo que he hecho? Pues el 3x a la cuarta, lo multiplico por x a la quinta, lo multiplico por x a la séptima, perdón, por x al cuadrado y me da el x a la séptima y lo multiplico por el 4x y me da... Eh, no, es que después se ordena. Bueno, porque después lo tengo que ordenar. Pero esto me ha hecho el producto, está claro, ¿no? El producto del de 3x a la cuarta por todos estos. Voy a escribir bien. Pero eso es con el término líder. ¿Qué es lo que me falta por multiplicar? Lo que me queda por multiplicar es el resto del primer polinomio por el segundo polinomio. Hay que multiplicar el resto. Pero ahora, ¿cómo? Ahora es una multiplicación de un polinomio por otro. Aquí era una multiplicación de un polinomio por un término. Esta es la función que estamos definiendo. Y una vez que haya multiplicado el coeficiente líder del primero por el segundo, el resto del primero por el segundo, ¿qué me falta por hacer? Pues eso van a dar dos polinomios, ¿qué tengo que hacer con esos dos polinomios? Sumarlo, pero la suma de polinomios también era otra de las definiciones que habíamos hecho anteriormente. Por eso te digo siempre que esto, esto es y componiendo funciones poco a poco y desarrollando el álgebra. ¿Era esta la idea que teníais? Fernando, Juan y Álvaro. Más o menos. Fernando dice sí, Juan sí, Álvaro sí. Bueno, bueno para que no sea solo ellos tres. ¿Alguien más también había pensado la idea? Melisa, bueno, Javier, bueno, Sergio. Bueno. Entonces ya estáis cogiendo más o menos... Os estáis habituando a trabajar con polinomios. Bueno, pues seguimos avanzando. Eh, una vez que hemos definido la multiplicación, va También tiene las propiedades que queremos. Es decir, el producto de polinomio tiene que ser conmutativo. ¿Eso qué significa? Pues que si cojo dos polinomios, P y Q, y los multiplico, el producto de P por Q me tiene que dar el mismo producto, el mismo resultado que el producto de Q por P. Ese es el enunciado de la propiedad. Eh, Javier, eh, pregunta de por qué se ordenan los términos luego. Vamos, lo que querrá preguntar es quién lo ordena, ¿no? Venga, alguien que le conteste a Javier quién ordena los términos al final en el producto. Lo que dice Juan Suárez. ¿Lo entiende? Bueno, y Álvaro también lo dice. La suma, porque la suma te va a dar los términos ordenados. ¿Está claro, Javier? Vale. Bueno, seguimos para adelante. Estamos viendo la propiedad distributiva y vamos primero a enunciarla. ¿Qué es lo que dice la propiedad distributiva? Si tengo dos polinomios, Q y R, lo sumo y lo multiplico por P, es lo mismo que multiplicar P por Q, multiplicar P por R y sumar los dos resultados. Está claro que esa es la propiedad distributiva. Y ahora vamos a comprobar si se cumple. Bueno, ya está hecha la comprobación. Siguen siendo instantáneos los 100 ejemplos. Seguimos avanzando. Primer, eh, en el caso de la suma, el elemento neutro era el polinomio cero. En el caso del producto, el elemento neutro es el polinomio unidad. Pero es que el polinomio unidad no lo hemos definido. Pero aunque no lo hemos definido, vamos a definirlo ahora, pero esa es una definición muy fácil. Pensadlo en un instante, cómo sería la definición del polinomio unidad. Y tenemos lo que podemos usar. Usando estas funciones, cómo defino el polinomio unidad. Venga, dejo un tiempo y quien tenga la idea que ponga que sí, que sí. Vamos, vale, Álvaro, Melisa, Lucía... Vale. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede hacer. Mirad, el polinomio unidad, lo pongo aquí, el siguiente que vamos, estamos ampliando nuestra lista de funciones definidas, el polinomio unidad, lo tenemos definido, y ¿qué Pues lo que hay que hacer es coger el polinomio cero, y el polinomio unidad, ¿qué grado tiene? Grado cero, y coeficiente 1. Era esa la idea, ¿no? A ver, coincide, ¿no? Con la idea. De... Vale. Bien, ¿y qué propiedades tiene que cumplir el polinomio unidad? Pues el polinomio unidad tiene que ser el elemento neutro del producto. ¿Cómo lo veo que es el elemento neutro del producto? Pues si multiplico cualquier polinomio P por el polinomio unidad me tiene que dar el unidad y me da igual que lo multipliques por la derecha que por la izquierda pues como hemos visto anteriormente que el producto es conmutativo pues ya está entonces vamos a hacer la comprobación control x e es cuidado aquí este lo había puesto vamos a ver que aquí había una errata al pasar aquí De espacio, y ya lo hemos comprobado Bueno, seguimos avanzando. Hemos hecho el álgebra básico. Ahora, ¿qué es lo que quiero definir? Ahora lo que quiero definir es el valor del polinomio en un punto. Me dan un polinomio y un punto. Y me dice, ¿cuánto vale ese polinomio en el punto? Por ejemplo, vamos a verlo con los ejemplos. Me dice, tengo este polinomio. 3x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 3. ¿Cuánto vale ese polinomio en el punto 0? Hombre, en el punto 0, estos dos me van a dar un 0 y vale 3. ¿Cuánto vale en el punto 1? Pues sería 3 por 1 menos 5 más 3. Total, 3 menos 5 más 3, 1. En el menos 2, 31. Es decir, que el valor tiene que coger un polinomio y un número, y decirme cuál es el valor del polinomio en el número. Pero, solo usando las funciones que tenemos definidas hasta ahora. Esta de aquí, y ahora la que vamos a definir, el valor. Venga, como siempre, os dejo unos segundos para que penséis cómo se define la función valor. Y el que tenga la idea, bueno, pues que diga, sí, tengo la idea. Melissa, esta vez ha sido muy rápida. Rebeca también. Fernando. Bueno, Álvaro, ¿tú también? Juan. Álvaro también. Juan. Vale. Bueno, pues mirad. ¿Cómo se hace la definición? ¿Veis que el esquema se está repitiendo constantemente? Lo voy a hacer por recursión. Si P es el polinomio cero, valga lo que valga C, ¿quién es? Cero. En caso contrario, ¿qué hago? En caso contrario, voy a descomponer el polinomio sacando el grado, el coeficiente líder y el resto. Si el coeficiente líder es B y el grado es N y el valor lo quiero hacer en, en C, en lugar de 3X a la cuarta, ¿qué es lo que tendría que poner? 3 por C a la cuarta. Luego tendría que poner B por C elevado a N. Esto me daría el valor del término líder. Pero después de calcular el valor del término líder, ¿qué es lo que me falta? Calcular el valor del resto en el punto C. ¿Y qué tengo que hacer con, el valor de eso, con esos dos valores? Sumarlo. Era esa la idea que habíais pensado, ¿no? Vale. Bueno. Pues ya tenemos el valor, y una vez que tenemos el valor, vamos a definir una función para reconocer las raíces de los polinomios. Por ejemplo, yo tengo el polinomio 6x a la cuarta más 2x, le digo, ¿es verdad que el 1 es una raíz de este polinomio? Y el 1 no, porque 6 más 2 es 8, no, me, no es raíz, nos da 0. ¿Es verdad que el 0 es una raíz? Sí, porque 0 más 0 es 0 y da 0. Bueno, como siempre. Os unos segundos para que lo penséis. Y cuando lo tengáis, pues ponéis que sí, que ya sé cómo se define. Esta es más fácil, ¿eh? Vale, ya hay algunos que sí. Esta es más fácil que muchas de las anteriores, porque si yo sé calcular el valor. ¿Qué significa que sea raíz? Pues que sea raíz es simplemente que el valor es cero. Era esa la idea, ¿no? Bueno, y la siguiente función es la derivada de polinomios. ¿Cómo podemos definir una función para calcular las derivadas de los polinomios? Es decir, tengo este polinomio de x a la quinta más 5x al cuadrado más 4x y lo quiero derivar. La derivada de x a la quinta, ¿qué es lo que me va a dar? 5x al cuadrado. La derivada de 5x al cuadrado, ¿qué me va a dar? 10x. La derivada de 4x, ¿qué me va a dar? 4. Bueno, pensar cómo se puede definir. ¿Cómo sería la definición de derivada? Y como siempre, el que tenga la idea, que diga que sí, la tiene ya. Fernando, Melissa, tienen la idea, ¿no? Bueno, pues mirad. A ver, yo calculo el grado, el coeficiente y el resto. Y eso es lo que hago casi siempre. Y considero caso. ¿Qué pasa si el grado es cero? Es lo mismo que haber preguntado, es polinomio cero. Si el grado es cero, la derivada ¿quién va a ser? Polinomio cero. Y si el grado es mayor que cero, entonces voy a construir un polinomio ¿qué grado va a tener la derivada? pues si el polinomio tiene grado P la derivada ¿qué grado va a tener? Ay, grado P, grado N la derivada va a tener grado N-1 ¿quién va a ser el coeficiente líder? pues lo que tengo que hacer es multiplicar el coeficiente líder de B por el grado P, N por B ¿y qué es lo que me queda por derivar? pues lo que me queda como resto del polinomio es la derivada del resto del polinomio. ¿Era esa la idea que habíais pensado? Vale. Bien. Pues tenemos las derivadas. Fijarse que esto lo vimos en máxima. Dice, uh, ¿cómo está en eso en máxima lo de que pueda ser... Cálculo simbólico. Bueno, pues aquí estamos haciendo derivadas simbólicas, no derivadas numéricas. ¿Vale? Bueno, y una vez que tenemos la derivada, podemos comprobar propiedades de las derivadas. Una propiedad que tiene que cumplir la derivada. La derivada de la suma tiene. La derivada de la suma de dos polinomios tiene que ser la suma de las derivadas. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, esta sería la propiedad derivada de la suma de IP y Q, que pues, es la derivada de P, la derivada de Q y la sumo. Pero ¿cómo se suma? Con la suma de polinomios. Y esto se puede comprobar. Vamos a verlo aquí. Ya veis que la derivada, bueno, pues he hecho un ejemplo de polinomio y ha comprobado que la propiedad variante. Bueno, y llegamos a la última de las operaciones. La resta de polinomios Bueno, esta de la derivada, la derivada la he puesto en nuestra lista de funciones. Sí. Pues llegamos a la última. La resta de polinomio me dan dos polinomios, P y Q. Y lo que tengo que hacer, a ver que no salga aquí. Tengo el polinomio P, primero, el polinomio segundo, y restarlo. Si resto, ¿quién va a ser...? El coeficiente, como el más grande es x a la quinta, me va a salir menos x a la quinta. Y tengo que seguir restando. Después, el, ¿qué es lo que me queda? El 3x a la cuarta. Ese aquí. Después queda menos 5x al cuadrado y aquí 5. ¿Qué va a quedar? Menos 10x al cuadrado. Después queda en el segundo el 4x. Luego me va a quedar el menos 4x. Y al final el 3, el 3. ¿Cómo se define la función resta de polinomio? Voy a coger aquí en nuestra, en nuestra lista de funciones definidas. Esta es la última que vamos a definir. Y ahí la tenéis. ¿Cómo sería la resta de polinomios? Hombre, es eh, lo mismo que sumarle la P el menos Q, pero menos Q, ¿quién es? Menos Q es multiplicar el término menos 1 por P, por Q, perdón. ¿Vale? Y con eso ya tenemos definida. Toda, la, toda nuestra lista de operaciones y en las relaciones de ejercicio, pues se os deja que lo sigáis ampliando. Porque fundamentalmente que hemos dejado sin definir, hombre, lo que hemos dejado sin definir es la división. Bueno, pues con eso termina el tema.